Desde niño, el arte fue parte de mi vida. Vengo de una familia de artistas, casi todos pintores y músicos. Entonces mi acercamiento al arte ha sido muy natural, por eso es que soy un pintor autodidacta. Aunque sí tengo una formación en arquitectura, estudio arquitectura en Roma. Me he dedicado a pintar mucho. Me he inscrito a un grupo, un colectivo de grabadores con los que hemos estudiado y practicado muchísimo el grabado en técnicas experimentales y técnicas tradicionales. Ha sido muy, muy, muy enriquecedor para mi arte el haber pasado por esa etapa del grabado. De hecho, mi pintura está completamente legible, ese paso por el grabado. En el 1995 retorno a Bolivia, me establezco mi vida acá en Bolivia como artista y como arquitecto, realizando exposiciones, conociendo el ambiente artístico boliviano. Como pintor, mi primera exposición personal ha sido en Roma. Me interesa afrontar temas grandes, reflexiones sobre la existencia humana, sobre la condición humana, sobre la soledad, sobre, sobre el infinito y creo que la pintura abstracta en esto es fundamental, porque justamente son aspectos de la vida del ser humano más interiores, entonces pienso que el arte abstracto es más introspectivo y más asimilable a la poesía, porque tiene ese margen de libertad que es bien importante y ese margen de interpretación para el observador. La pintura es muy colorida y es que me parece que el contraste es la fuerza agresiva donde los diferentes colores pueden expresarse mejor a través del el otro. Un poco como en la vida, necesitamos del otro para existir. El color para mí representa mis raíces también porque tengo una apreciación muy muy fuerte de lo que es el arte textil y el arte textil andino para mí forma parte de mi bagaje. He reflexionado mucho sobre el textil a través de la pintura. La pintura es una acción introspectiva también, porque mientras uno aplica el color en el lienzo, está pensando en, para adentro en, en la profundidad y pensando en lo universal, pensando en el tema que está afrontando en ese momento. Y todo eso son reflexiones muy personales, repito, son, son reflexiones personales que no necesariamente van a estar explícitas en el cuadro, sino en forma de poesía. Es como que la poesía es tan indescifrable a su vez que, que tiene mucho que ver con el arte abstracto, yo creo.